La interna menos esperada, Mariana Fabián está celosa de Andrea Politi. A pesar de que el polémico comienzo de ojos que no ven, con diversas acusaciones de fraude, el programa logró instalarse en las tardes del 13. Los buenos niveles de audiencia del ciclo generaron que se esté evaluando sumar alguna emisión los fines de semana. Este crecimiento del ciclo y de la figura de Andrea Politi no sería bien tomada por todos en el canal. Según informó Pronto, esta situación habría despertado los celos de Mariana Fabiani. ¿Quién antecede a ojos que no ven con el diario de Mariana? Teniendo en cuenta la buena audiencia de pasapalabra y la probable llegada a las tardes del 13 de un programa de la productora Lafia, ¿cómo harán para darle lugar a todos los ciclos y contener el ego de las figuras?.